...aquí en Málaga, esta etapa, la sexta etapa... ...ha tocado aquí en Málaga... ...y, y estamos para reivindicar todas aquellas cosas... ...que no, hasta ahora no teníamos...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 Nuestro trabajo consiste, eh, somos de atención domiciliaria, lo que viene a, a decir como su nombre indica, que vamos de domicilio a domicilio prestando un servicio y somos las encargadas de que las personas dependientes, porque ese servicio se le da al dependiente, somos las encargadas de que el dependiente tarde lo más, lo, lo más posible en, entrar en una institución o residencia. Somos las que digamos... ...fomentamos de que ese, ese dependiente tenga un servicio... ...y las atenciones básicas, diarias, cubiertas por, pues por eso... ...porque vamos de domicilio a domicilio. Lo que hacemos en el día a día en estos domicilios... ...lo mismo hacemos un aseo personal... Eh, ...los preparamos con la medicación... ...preparamos también gestiones médicas... ...acompañamiento dentro y fuera del hogar... ...los ayudamos... ...para que ellos vayan ejerciendo un poco las movilidades... ...y bueno, ayudamos un poco lo que es la, el domicilio... ...pero lo que es un, lo básico, un mantenimiento en el domicilio". "...y otra de las reivindicaciones que llevamos... ...es que se nos cambie el nombre de ayuda a domicilio... ...por atención domiciliaria... ...porque nosotras lo que realmente prestamos es una atención... ...entonces hacemos mucho hincapié en que seamos... Atención domiciliaria. Somos sociosanitarias de atención domiciliaria. Existen las sociosanitarias de atención en instituciones y nosotros en el domicilio. Actualmente estamos en, en, en manos de empresas privadas. La dependencia ha llegado a un momento que está mercantilizada totalmente. Esas empresas privadas solo vienen al lucro. ...y poco les importa el servicio que se le está prestando al dependiente... ...mucho menos las condiciones en las que trabajamos... ...entonces eso conlleva que incumplen los convenios... ...que no hay conciliación familiar... Están, ...tenemos un, unos sueldos muy precarios... ...a pesar de que la Junta de Andalucía dice que subió... ...la subida a ahora esta que dio tan famosa a 14,60... ...a nosotros no nos ha repercutido en la nómina... ...aquí lo más que cobramos son a 5 o 6 euros la hora... Y, ...y no tenemos la mayoría, no tenemos ni la jornada completa". Empezamos poquito a poco y como hemos dicho antes, las cosas de Palacio van despacio. Nosotros tenemos esa esperanza y con la lucha que llevamos, sabemos que algún día, esperemos no muy tarde, se nos tenga reconocido todas las reivindicaciones y todo lo que, lo que llevamos, que se nos empiece a, a reconocer, a ver, a decir las compañeras de la atención domiciliaria, ...lo que es un servicio digno, que es lo que somos y ya no solo para nosotros sino el usuario... ...llegar a ser remunicipalizada... ...que sería un servicio digno, un servicio de calidad y tanto el usuario estará en mejores condiciones... ...al igual que nosotros acabaríamos de la precariedad que tenemos. Sobre todo también es importante que tengamos una evaluación de riesgo... ...que por ser domicilios no lo estamos teniendo... ...y nosotros pues, sufrimos estrés... ...sufrimos sobrecarga... ...sufrimos riesgos biológicos, riesgos ergonómicos... ...entonces es muy importante... ...esa evaluación necesaria en los domicilios... ...y por nuestras patologías que son muchas... ...las mayorías tenemos problemas muscoqueléticos... ...algunas tienen muchísimas hernias... que ...algunas están ya operadas y jubiladas... ...a los treinta y tantos años... Necesitamos una bajada del epígrafe de la jubilación. No podemos estar trabajando hasta los 67 años porque nuestros cuerpos no aguantan. Llegamos a ser dependientes antes de llegar a la edad de jubilación. Que Queremos que esto lo gestione empresas públicas porque las empresas privadas que hay ahora mismo, que algunas se han dedicado incluso al ladrillo y otras se han dedicado a la, al boom inmobiliario, eh, ...sin ningún tipo de experiencia nos están llevando... ...con lo cual ya ahí lo dejo... ...yo creo que ahora mismo principalmente nuestro problema... ...es que estamos a manos de empresas privadas... ...y eso está convertido... ...o sea que está, to está totalmente mercantilizada la dependencia. Vamos a hacer varias movilizaciones... ...empezamos el día 8 de enero... ...terminamos y concluimos el 8 de abril en Sevilla... ...con una huelga general... ...el sábado próximo estamos en Antequera... Alcala del Valle y Ronda y así sucesivamente hasta, como he dicho, concluir el 8 de abril en, en Sevilla con una huelga general. Quería invitar a todas las compañeras, sindicatos, colectivos, grupos políticos que nos quieran apoyar y que esto es una, no es una lucha de siglas ni de banderitas, que se sumen todas las compañeras y que esto es una lucha del de sa que no tiene nada que ver con la política ni la ideología que tú, que tú tengas, que se sumen a las marchas, que es muy importante de hacer visible toda la precariedad y todos los problemas que va arrastrando el sector. Yo he sido una persona que desde el primer día he reivindicado todo, toda, pues, todo lo que quería en mi puesto de trabajo, así como en el de los compañeros. O sea, yo no he venido aquí a hacer ocho horas sin más. He venido pues, a intentar pues, eso, mejorar las condiciones laborales en general. Si yo tenía algo pues, que veía mal en cuanto a seguridad, en cuanto a tiempo, en cuanto a saturación, pues, pues siempre lo he intentado reivindicar. Luego, por otro lado, también he... He secundado absolutamente cualquier huelga y cualquier paro, fuera de mi sindicato, no. Todo aquello que he creído que ha sido justo eh, lo, lo he defendido y lo he secundado. Nuestro trabajo cotidiano mayormente es un trabajo en cadena, eh, trabajo de cadena, de montaje y de logística. Digamos que más de la mitad de los operarios estamos en cadena. Y luego eh, hay otra zona más robotizada, que es la de chapa, que también el operario es suministrando a los robots. Pero lo que es la daily es muy manual, es muy, man, mucha manufactura. Es sobre todo líneas de cadena, y tres cadenas y una zona de acabados. Y son movimientos repetitivos y unos ritmos de trabajo cada vez más abusivos también. Toda la historia del compañero Chechu empezó, pues, eh, sobre todo, eh, pues, muchos años trabajando en la cadena, eh, que le desarrollaron eh, distintas eh, lesiones y, bueno, y creemos que, sobre todo, es un problema creado por la empresa, ya que no mejora las, las condiciones ergonómicas que hay aquí en la plantilla. Hubo un momento en que, no, después de ser castigado a un puesto un, puesto un poco más duro, pues... Eh, al cabo de los meses yo me empecé a quejar de unas dolencias que yo ya venía arrastrando anteriormente. Por decirlo así, se me puso en un puesto de, de castigo que ya había estado anteriormente, pero bueno, yo nunca había presentado aquí mis dolencias. Una vez que las presenté, bueno, puestas, pues eh, el servicio médico y prevención de riesgos laborales, pues prácticamente se rieron a la cara mía y la de mi delegado. ...diciendo que este era el puesto perfecto para mí... ...y que de aquí no me iban a mover... Eh, ...se me obligó prácticamente... ...por mis dolores a, a cogerse la baja... ...a continuación, bueno, pues la, la mutua me hizo una resonancia... ...y, y vio que mis, de mis lesiones se habían agravado... ...yo tenía dos hernias discal y he pasado a tener tres hernias discal... ...luego durante esta baja... ...pues eh, con la parada física y de actividad... Pues también se me vio que tenía un menisco roto degenerativamente que no se podía operar, por lo cual mi, mi baja se ha alargado más, he tenido dos bajas consecutivas y encadenadas. Lo que le ha pasado al compañero es que se ha visto inmerso en un despido fulminante, donde la empresa, si, si ni siquiera le ha hecho un expediente contradictorio para que el trabajador se pueda defender, sino que ha metido directamente un despido, le, le acusa de fraude a, en su baja, ...y lo que creemos que lo que pasa es que ante unos niveles de asentismo bastante altos... ...la empresa recurre a estas tácticas... ...para dar un toque de atención a la plantilla y que el asentismo baje drásticamente... ...que es lo que normalmente suele pasar... ...esta, esta técnica empresarial de hacer un despido tan táctico digamos... ...ya lo ha utilizado más veces como en el 2011... despidió 11 personas de golpe por acumular bajas... ...en el 2016 despidió un compañero... ...por una ineptitud sobrevenida mediante el artículo 52... ...y ahora despide a Chechu por un fraude en su baja. Todos estos despidos son despidos que causan controversia, que causan miedo a la plantilla... ...y que tienen el efecto que quiere la empresa, que es que el asentismo baje de golpe. Pues la empresa lo que alega es que ha habido un fraude a la seguridad social completamente falso... ...ya que el, el compañero tiene documentación variada y completa de que, de que eso es mentira... Y bueno, pues lo que hace es eso, la empresa utiliza estas armas cuando tiene un índice de absentismo muy alto, que es incapaz de corregir eh, por sus medios y lo que hace es eh, con estos despidos es meter miedo a la plantilla pues para que los trabajadores vean que están desprotegidos ante las acciones de la empresa y pues bueno, pues en muchas ocasiones cogen el alta forzada para no verse en la situación del compañero. Es pues el argumento real, bueno, pues creo que que viene un poco demandado, pues eso, pues porque siempre he sido una persona que he sido activa en la fábrica a nivel de, del defenso, de defender los puestos de trabajo y, y los intereses de los trabajadores, y también, bueno, estaba era conocedor de todos que, que iba a ser el siguiente a entrar en, en la lista para ser delegado de CGT. No pude entrar ya que me tuve que coger antes la baja. Pues creemos que el despido de, el despido de Chechu eh, ha sido...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 y se junta un poco todo con una baja que ya llevaba un año más o menos acumulado de baja, pues se ve que la empresa le ha visto a tiro y ha aprovechado la ocasión para causarle el despido fulminante. La represión que hay en Ibeco con CGT viene de lejos y viene básicamente porque es la única sección sindical que está plantando cara desde hace décadas a la dirección de, a la dirección de Ibeco, la dirección de, una dirección de Ibeco que cada vez se está radicalizando más y la Dirección de Ibeco, que actualmente la Dirección de Recursos Humanos de Ibeco está, está dirigida por una ultraderechista declarada, militante de Vox, candidata en una de las elecciones por el partido Vox. Entonces, estando en esas manos, la Dirección de, de Recursos Humanos de Ibeco, pues podemos imaginarnos que a la CGT aquí dentro sobra y evidentemente la represión está siendo cada vez más, más brutal contra la CGT en esta factoría. Lo que pedimos desde CGT, que ya lo llevamos pidiendo varios años, es eh, bueno, pues un estudio completo ergonómico de los puestos de trabajo, cosa que desde Recursos Humanos dicen que, que es imposible hacer y eso que estamos hablando de una multinacional con todos los ingresos que tiene, de cientos de miles de euros todos los años, con todas las subvenciones públicas que, que son concedidas y bueno, ellos eh, la empresa lo que hace es dedicar ese dinero a, otras, a otros motivos que lo que hacen simplemente es enriquecer a la empresa y no cuidar por la salud de los trabajadores. CGT en Ibeco, como en otras muchas factorías, eh, pues defiende que uno, hay que hay unos ritmos de trabajo más acordes a, a la salud laboral, un, un, una defensa férrima por la salud laboral, aquí hay muchísimos problemas de salud laboral en las factorías, eh, concretamente el, el, el despido de Chechu ataca directamente contra la salud laboral y contra su propia salud, porque, porque se basa en una mentira eh, y un montaje de, de, de la dirección, un burdo montaje de la dirección contra, contra su persona para, para, para llevar a cabo el despido. Pues hemos llevado a cabo una serie de acciones, eh, la cual empezó con una huelga de dos horas, con una concentración aquí en Las Puertas, hemos hecho otra concentración en la Plaza del Milenio ante, ante el mitin del PSOE en su cierre de campaña y seguiremos haciendo las acciones necesarias, haciendo pancartas, haciendo más concentraciones, intentaremos hacer algún acto un poco más festivo para que se haga más público y se haga más conocido el caso, para seguir presionando a la empresa para llegar a su transmisión por lo menos hasta, hasta el día del juicio. Esperemos que la empresa, antes del juicio, eh, pues eh, nos conceda la petición, que es la, la readmisión de Chechú, porque estas multinacionales lo que hacen es aprovecharse también de las necesidades de, las necesidades de los trabajadores y antes del día del juicio bueno, pues suelen ofrecerle eh, bastante dinero más de lo que le correspondería con un improcedente y, como digo, pues así jugando con las necesidades del trabajador. Entonces el trabajador tiene que elegir entre entrar a juicio o eh, coger el dinero que le ofrece la empresa, y ya te digo, hay muchos trabajadores pues, que se ven en la necesidad de coger el dinero. Desde CGT tenemos, tenemos claro que esto no vamos a parar, ya hemos realizado varias movilizaciones, iremos donde tengamos que ir, hagamos, haremos lo que tengamos que hacer, no, no nos da miedo las consecuencias, porque consideramos que al compañero Chechu se le han despedido de una manera injusta, eh, lo que ha pasado es inasumible y por, y por parte de CGT no lo vamos a consentir y lucharemos hasta el final hasta, y acompañaremos al compañero Chechu hasta, hasta el día que, que él decida y hasta donde él decida de la manera que él decida. De alguna manera eh, tenemos que crear un, un precedente eh, en, en, en, a favor nuestro, por decirlo de alguna manera. Eh, no podemos permitir que, que porque se nos someta a unos tiempos de trabajo muy duros y a unas condiciones laborales muy exigentes, eh, la gente, pues eso, eh, los trabajadores, ya con una media de 44 años de edad que tenemos, pues tarde o temprano vamos a ir, a ir cayendo, el que más el que menos padece, si no es de una cosa es de dos.